Sausen. Saludos. estamos aprendiendo qué es lo que hace sauce en su día a día. día. Básicamente, Evolución. lo que chaquetea si al trabajo al resto. Hey guys. Ya. Yeah. Eh, un cuarto para la de la mañana Del día miércoles 9 de mayo No estaba trabajando en el blog eh, Estaba trabajando en un pituto ¿no? Por lo cual no hay pago el miércoles Pero la verdad eso no es problema Esto es un pequeño problema Tenía una tarea que no había abordado Y esa Es una tarea que me tenía muy estresado No la había abordado Y eso también me estresaba Estrés por todos lados Pero al final eh, abordé la verdad Y sabéis que no Todo lo que imaginé No fue Todo lo que pensé que me iba a costar No pasó Todo el estrés fue súper inútil. Y nada, vamos eh, Vamos a tirar el power mejor, porque hagamos la corta. Vamos al power Oye. Pregúntale un árbol. Juan Pablo me pregunta, ¿qué hace? ¿Qué haga? ¿Qué herramienta uso para guardar mis ideas? Eh, uso el teléfono, una de las pocas cosas que puedo llevar donde sea sin que ocupe mucho espacio. Con esta pregunta se me ocurrió una idea para. Un las aplicaciones que uso para guardar ideas son Kit y Trello. Ya vendrá el blog donde desarrollaré más esta idea. Camilo Ortiz me pregunta, ¿para qué desearía tener más tiempo? La verdad es que no desearía tener más tiempo, desearía tener más energía, más foco. Las cosas que quiero hacer, poder hacerlas en el span de 24 horas, porque en verdad es posible. No sé dónde leí que teníamos las mismas horas que Beyoncé y... Y y un buen pensamiento. Paula López me pregunta si me gustó el video de, de Childish, Childish? Ah, ¿cómo se llama esto? Childish Cambino, no, no, no sé pronunciarlo. Ya para responder esta pregunta llamé a mi compadre Miguel. Hola. ¿Qué te pareció el, el video de Childish Gambino? Una, oh, oh eh, Sí, un balazo. Es que así, por... así empezamos. Me parece una, una sátira bastante entretenida. Porque si uno analiza la letra de la canción, el loco invita como... La fiesta, la fiesta, la parte. de América, está todo bien. Y sin embargo, detrás pasan como cosas bien importantes. Hay varias escenas que son como bien emblemáticas que claro. sucedieron en, en Estados Unidos. Uy. Ah. This is America Lo que me gusta de estos trabajos es como el, el nivel de detalle para expresar una idea, igual me complico un poco porque es de estos trabajos que no podéis separar la música del video, el video es la canción y la canción es el video lo cual, que, lo cual en algún momento a mí me molestaba muchísimo la interpretación de la canción también es parte de la canción, es como hoy, hoy día se ha vuelto algo súper eh, intrínseco de los artistas Gringos, donde el show de escuchar una canción va más allá de la canción. Creo que un ejercicio muy importante, es como contracultural, que toma estos esto, especies como de conceptos y símbolos del, del América mainstream, interpreta y comunica sin utilizarlos. Buen video. No, igual la danza, hola. El plato favorito que me gusta que hagan en la casa, difícil decir. ¿Cierto, ficher Sí, hola, ¿cómo están? <risa> Porque hacen muchos platos muy ricos Pero creo que me, me, me quedo con el guiso de porotos verdes que hace mi vieja bajo Morales me pregunta ¿Cuál de los gatos es el más cariñoso? ¿Red social más usada? ¿Y qué opinas del feedback en las redes sociales? Creo que Teo es el más regalón Y su frito es el más ni o necesitado o, Que veo siempre se queda, como que tiene una actitud de, Me merezco el amor, sé que pena dármelo Y su es más de bueno, Necesito amor, dámelo lo, ¿sí? ¿cachai? Mi social favorito hoy día, creo que es Estoy entre Instagram y Youtube Instagram porque en realidad es donde la gente Cuenta su historia de forma más Directa y específica Una captura de un momento de tu día Eso, es contar historias Y Youtube por, por ser la más red social más positiva que tengo en este momento. Y el feedback de las redes sociales, todo depende para qué quiere ser feedback. Hay gente que necesita ese feedback para llenar vacíos, otros solamente disfrutan con conectar con otras personas. Aún no sé de, de qué grupo soy yo, pero está bien. Valentina me pregunta qué cigarro me gusta y qué color. Te puedo contar los cigarros que me gustan, pero no sé qué, a qué te refieres con color. Me gustan los cigarros blancos que tienen un botón que hacen que sea el cigarro aumentado normalmente veo una caja. M me pide una recomendación de Valparaíso que no sea tan típica, pero la verdad es que yo te. te así, cuando voy a Valparaíso solamente veo a mi familia, difícilmente salgo. Lo único que te puedo recomendar es las torpederas, ir a comer mmm, una palmerita, caminar por la costanera, Al menos eso es lo que me gusta hacer cuando voy a Valparaíso. Marcos me pregunta la canción que odio. No creo odiar ninguna canción. Hasta hoy día no pensaba que odiaba una canción, pero sí, existe este tema. Happy man. Happy en verdad. Sí, porque, claro, había olvidado que cambiar Happy. Odio esa canción. Mi influencia del, de mi primer disco, el disco de Lady of Wolf, en ese tiempo escuchaba mucho a The Muse, Doves Oasis. Siempre van a ser sí o sí influencia en mi música. Cisca Fernández me pregunta ¿Qué canción más representa mi vida en este momento? Creo que la canción Shackles de The Imagineers es exactamente una foto, una instantánea de este tiempo. De la hora. Así que saludos a DJ Mod, a Gubela, a XTN de la Bola Juan Pablo, Fabiano, Focus OM Camilo, a Petróleo Van, a Natalie Yáñez y a Abel Montesinos Muchas gracias ah, Bueno, lo logramos, superamos la tarea Titánica de ser Paguat eh, Bueno, les contaba la historia de adelante Porque me resonó a un video que vi de Will Smith De una vez que se fue a tirar de paraídas. Y él contaba como, como pasó Pasaron los días sabiendo que se iba a tirar a paraídas y el miedo que sentía Y el nerviosismo que este Hasta en la puerta del avión y que todo ese camino lo sufrió y tuvo miedo y estaba nervioso y qué sé yo, cuando en realidad el único momento que estuvo, entre comillas, en riesgo fue cuando estaba en la puerta del avión el, los miedos y los obstáculos muchos de ellos, no digo que todos pero muchos de ellos solamente están en la cabeza la verdad es que no son reales eso me pasó a mí en esta tarea que era como, oh esta tarea es tan difícil y después llegué y la hice y salió todo perfecto eh, eso quería contarle a veces los miedos no existen. Gracias por todas sus preguntas, Están muy muy buenas sus preguntas, me hicieron el blog entero. Este es el episodio 302, no olvides suscribirse y esta vez sí, nos vemos el sábado. En verdad hay, hay algo ahí, hay, ¿cachai? Hay una psicopatía, ahí es como... Excelente ejercicio sí, interpretativo. Me parece perfecto. ¿Tú lo, lo apruebas? Lo aprueben, totalmente. No ¿Lo apruebo. Aprobado. ¿Dónde se fue?